Nueva estructura de organizar mensajes dentro de LinkedIn. Acompañamiento. Negocios en Digital 1048. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast de ya saben el que nos encanta hablar de los negocios y cómo hacemos negocios dentro de LinkedIn, que por eso estamos cambiando. Incluso eh, estamos por cambiar el nombre, la estructura, los segmentos y todo el contenido que venimos trayendo de lunes a viernes, que eso sí no va a cambiar. De lunes a viernes contenido de calidad para todos aquellos profesionales, freelancers, empresas que deseen y estén eh, queriendo estar activos dentro de LinkedIn, vender a otras empresas. Sí, o si tienes un quieres conectar con otros profesionales, como por ejemplo, este caso de los seguros, los asesores financieros. En fin, sobre esto va el podcast. no Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una de las recientes modificaciones que ha hecho LinkedIn dentro de su estructura de organizar mensajes. Lo vamos a ver porque es importante. Eh, lo vamos a ver por qué. Pero claro, no es sin antes invitarte a que si quieres trabajar de manera natural, sin perseguir a tu cliente, sin generar esas ventas canzonas, sin e incluso buscar mecanismos de atracción para que desconocidos te compren, pero esto hacerlo de manera recurrente. Esto es lo que conseguimos nosotros con nuestro sistema probado, eh, nuestro sistema eh, de metodología pre que significa eh, prospectos <risa> prospectos recurrentes y este, atrayentes, ¿no? De eso se trata. Eh, bueno, en, en todo caso quería compartirles que esto lo pueden ver dentro de la masterclass, kateman.com slash masterclass pueden revisar más información si les interesa luego, pues este, si les ven mucho valor, pueden luego ahí agendar una reunión estratégica conmigo o con mi equipo para ir validando eh, la situación y cuáles serían los caminos que en sus situación actual pueden tomar acción no bueno vamos a entrar en materia y es que eh, eh, linkedin como les decía modificó esta interfase dentro de su eh, plataforma y ahora nos permite organizar a adjunto les voy a dejar en las notas del programa para todas aquellas personas que nos están escuchando el um, eh, el tema de eh, organizar los mensajes a través de tener una bandeja de prioritarios y una bandeja de otros ¿Por qué se da esto y por qué flexibiliza? Y eso que, pues, digamos que LinkedIn eh, no tiene una interfase eh, muy desarrollada para hacer seguimiento, pero que bueno. Eh, nos, nos va a ayudar. ¿Por qué hacemos esto? A ver, normalmente nosotros cuando buscamos ampliar nuestra red de contactos, cuando buscamos generar conversaciones comerciales con otros, eh, aumentar nuestra red eh, y buscar a estos profesionales que están en estas empresas, implementamos una estrategia de prospección. Esta estrategia de prospección, la base, es el envío de mensajes de manera constante. Mensajes de, de tipo como el de conectar cuando pues no eh, quieres eh, llegar a contactos que están en segundo grado y, pues, eh, quieres hacerlos de primer grado para, eh, ese es parte del, del, del truco, ¿no es cierto?, o uno de los hacks importantísimos a que se hagan de primer grado. Y luego, cuando ya eh, se hacen de primer grado, puedes enviarle una serie de mensajes que habíamos hablado en, el episodio, en un episodio anterior de cómo puedes tener tu WhatsApp en LinkedIn, es decir, esa mensajería instantánea directamente en LinkedIn, ¿no?, y estos mensajes que te van a ayudar a relacionarte, a aportar valor, a dar un seguimiento incluso a tus potenciales clientes. Y ahí está el, el tema, ¿no? El hacer un correcto seguimiento. Por esto es importante, pues que dentro de una bandeja de mensajes, digamos que es como un, una bandeja de correo, simulémoslo así. Si es que lo vamos trabajando de manera inmediata, lo importante será pues tener una bandeja cero, ¿no? Donde hayas procesado todo, hayas archivado lo que tengas que archivar, hayas hecho el seguimiento necesario hayas introducido en una campaña de automatización, en fin, esto es lo que también nosotros enseñamos dentro de las eh, mentorías y nuestros entrenamientos que estamos por sacar un próximo entrenamiento eh, online en directo, que esto esperemos que salga por noviembre, ya les iremos avisando, pero en todo caso, eh, este tema es vital. Eh, y por esto es importante que dentro de tu empresa se manejen políticas, ¿no es cierto?, pues de cuál va a ser el seguimiento a tu cliente, cuál es esa clasificación y ese archivo de mensajes que tú necesitas trabajar eh, según los objetivos, obviamente, de tu empresa. Y nada, cuando eh, tenemos esto sumamente claro... Eh, pues es importante que nosotros eh, pongamos en marcha. Entonces, esta bandeja de prioritarios y de ordinario, pues prioritario pueden ser aquellos, aquellos profesionales que te están enviando o que estás generando conversaciones que están ya en un... Eh, digamos en una temperatura más caliente, están ya para ser unos SQLs, ¿no es cierto?, que son los Sales Quality Leads, eh, dentro del embudo están más cerca de la venta, ¿no? Y los ordinarios pueden ser aquellos que eh, pues están iniciando, ¿no es cierto?, eh, las conversaciones o los que recién te aceptan, en fin, esto va a depender muchísimo de tu producto, de tu política, de tu sector, de los objetivos que tú quieras plantear, pero en todo caso es importante hacer esta... Eh, mantener a, al día, ordenar, clasificar como sea que te hayas definido y por esto nos ayuda esta nueva estructura. Así que espero que haya sido de, de valor esto que les he comentado. Si sí, ya saben que este contenido va a ser eh, interesante para... Alguien que está queriendo trabajar en LinkedIn, por favor compartan. Es un contenido completamente gratuito que lo hacemos con todo el amor del mundo de lunes a viernes. Y si ya están en los podcasters, por favor sus eh, valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga eh, creciendo y visibilizando para más profesionales enfocados en hacer negocios y marca profesional dentro de LinkedIn. Y si es que les gusta el formato de video, porque también sacamos eh, información por, por YouTube, suscribirse también ahí y cualquier red social en la que me quieran encontrar. katemap.com slash la red social que sea katemancom slash linkedin, catiaman.com slash facebook, las este, slash instagram, en fin, tiktok y todas las que ustedes quieran. Así que me encantará contactarles, ya saben, pero me encantará sobre todo verles en linkedin y si tienen dudas, comentarios sobre esto y más, pues me encantará saberlo. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.